Bien, ya tratamos el tema a lo largo de esta tarde, a partir del martes que viene. La noticia es que el subte va a doler 3 pesos con 50. La tarifa actual, ya saben ustedes, es 2,50. Enero de 2012, si no me falla la memoria, estaba 1,10, bueno, más del 200%. Eh, estamos eh, y les agradecemos que hayan venido con Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur, integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte. Estamos junto con Eduardo Epstein, Auditor General de la Ciudad, y el doctor Claudio Boada, Director de la Unión de Usuarios y Consumidores. A todos, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es si tiene en cuenta este aumento eh, la lógica de que muchos de los que hoy viajan en el subte van a ser expulsados a la superficie, a un sistema de colectivo, no sé si colapsado, pero densamente poblado, por lo menos. Sí, el aumento, del cuando pasó de 1 a 10 a 2,50 ya ahí, hubo, hay un cálculo que dice que el 23% de los usuarios migraron del, el del 23% del subte a las líneas de colectivo, que ya están saturadas, colapsadas, eh, es una primera crítica que podemos hacer al, al gobierno macrista, que concibe el subte como una unidad, como algo único y no como en el conjunto del sistema de transporte. ¿no? El sistema de transporte tiene que estar todo armonizado. El mismo acta que firmó el gobierno nacional, la primera acta que firmó, decía que eh, le daba las facultades de modificar la tarifa, pero hablaba también de la coordinación de todos los medios de transporte. justamente ese es el primer tema que no... ...y genera expulsión, parecería que se quisiera generar un sistema de subte para pocos. Ahora, ¿por qué uno podría preguntarse un aumento de un 40%? A ver, mucha gente pregunta, dice, ¿esta tarifa es cara o es barata? Yo creo que más que cara o barata, esta tarifa es arbitraria. Y es arbitraria porque eh, no está, desde mi punto de vista, no está debidamente fundamentado. No puede ser que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de todos sus voceros, digamos, del jefe de gabinete, hasta el presidente de, de la empresa de subtes, diga que tienen una tarifa técnica de 7,50. La legislatura nos encarga a nosotros como Auditoría General de la Ciudad un trabajo de auditoría. Lo hagamos minuciosamente en base a toda la información disponible. Digo información disponible porque hay otra información que no estuvo disponible. Eh, y nos encontremos con que eh, para nosotros la tarifa no puede superar 5,50, hablo de la tarifa técnica. O sea, la tarifa ¿no? técnica se compone... La tarifa técnica es una cosa muy sencilla, es el conjunto de los costos operativos dividido en número de viajes, digamos, por, por simplificarlo. Uh -huh. eh, el problema de fondo, me parece, es que este gobierno del ingeniero Macri, recién lo planteaba bien, eh, tiene un ministro de transporte de superficie, que es Dietrich, que hace bicisendas, hace metrobuses, etc. después tiene otro que es el ministro de transporte del subsuelo, Picardo, sería. que es Picardo. Picardo cuando habla de la tarifa dice cualquiera que se gaste unos 15 pesos en un café por día en Buenos Aires le puede pagar 350, como si la tarifa de un servicio público de transporte fuera. se, puede, se pudiera hablar de ello así, digamos, la tarifa en transporte es un, un instrumento regulatorio, todo gobierno local tiene que concebir la política de transporte como una política estratégica tiene que tener en cuenta el conjunto del transporte, es decir, lo de arriba y lo de abajo, y tiene que tener la tarifa con un cuadro tarifario que de alguna manera regule de premios y de castigos para determinados horarios, digamos, determinadas categorías sociales, etcétera, Y no que sea planteado un, desde un lugar meramente recaudatorio y dice, bueno, es 3,50 y seguramente en poco tiempo más volverá a aumentar, y te lo justifican con la inflación, pero en realidad... El impacto es muy superior a la inflación, en realidad lo que es inflacionario es el aumento de la tarifa de subte y no al revés. Ahora uno puede determinar o digamos distinguir políticas públicas de un gobierno en función de estas cuestiones. Uno puede pensar, no aumento la tarifa, si logro que ese dinero no se me vaya en el transporte y que se aliente el consumo. Bueno, En este caso vemos lo contrario. ¿Qué pasa con la empresa? Los trabajadores insisten que no está mejorando el servicio y que lo que se le garantiza es la rentabilidad a la empresa que sigue recibiendo eh, incremento en los subsidios, Rafael. Eh, sí, es el gran problema ¿no? de, de todos los servicios públicos de transporte, las empresas, que han ganado mucha plata en todos estos años, porque lo que hay que decir es que ha habido mucha plata en el subte en estos 10 años, o sea, no es un problema de recursos, el subte ha tenido mucha plata, y lo que no sabemos es dónde fue esa plata. Entonces, la discusión de la tarifa, puede ser que, el subte y la gente esté dispuesta a pagar 3 pesos con 50 mañana si eso se refleja en una mejora del servicio pero la verdad que vos no, vos no hiciste nada en, la, en este año para aumentar de 3 pesos no, no estás dando, está dando un peor servicio y lo que está direccionándose es que la tarifa le haga regule la cantidad de pasajeros que tienen ellos hoy con la inauguración de estaciones tienen un problema de frecuencias en, en, de los trenes. Entonces, lo que se está alentando con estos 3 pesos con 50 es que bajen la cantidad de pasajeros en el subte. Para así tenés menos pasajeros que viajamos como ganado, ¿está? Y disimular el déficit en la gestión. Entonces, esto están invirtiendo, están haciendo, como, como ya ellos saben, el subte está recuperando pasajeros. Y esto es una cosa muy importante para que quede claro. Si recuperaba los pasajeros que el subte tenía en el 2011, o sea, antes del aumento de 1,10 a 2,50, se recaudaba el 80% de lo que se va a recaudar en el aumento de la tarifa. Se ¿Ah? compensaba para que podían aumentar y recuperar y, más pasajeros. Claro, que es lo que tiene que hacer cualquiera, cualquier comerciante, cualquiera lo que tiene que hacer es vender más. Entonces el subte tiene que vender más pasajes. ¿Está? Sí, entonces, como siempre, aumentar la, la entonces, oferta, para, no entonces, los, los inauguraste esas estaciones es una manera de vender más pasajes porque traes público, usuario al subte. Eso, lo que pasa es que no estuvo acompañado de una planificación del gobierno de la ciudad, que era del gobierno de la ciudad, que era prever el aumento que necesitaba de la frecuencia de, de, de material rodante en el subte para mejorar el servicio y atender esa nueva demanda. Cuando vos tenés el 23% del material rodante de los trenes en el subte fuera de servicio, entonces, y vos reparás por 45 millones de dólares, reparás esos 23% que están por cifras de esvase de la empresa de, de Picardo. Repitamos el número, ¿cuánto sale a repararlos? 45 millones de dólares. Con el... 45 millones de dólares pones el 23% de las formaciones que están fuera de servicio desde hace mucho tiempo en tareas de mantenimiento. O sea que va, podrías eh, incrementar y la con frecuencia. Y con eso mejora la frecuencia. Y con eso vos le das una respuesta al usuario de mejorar los problemas claramente que tenemos. A veces los que usamos el subte tenemos que esperar 10 minutos y entre formación y formación y a veces ni siquiera podemos subir esperando tanto tiempo. Entonces vos tenés que tenés un problema de frecuencia, porque aumentaste, inauguraste finalmente cuatro estaciones que ni siquiera hizo el gobierno de Macri, que hizo los gobiernos anteriores. Entonces, quisieron los bueno sentido. Entonces, vos tenés, tenés 43, 23% de las formaciones, poniendo en disposición a 23% de formaciones, solucionar los problemas. De, de, de frecuencia que hay. Entonces no se hace eso. Entonces lo que, lo que realmente está haciendo es una casi orgasanería. La mejor manera de solucionar estos problemas de frecuencia es que viajen menos en el subte. ¿Y cómo hacemos para que viajen menos? Aumentemos la tarifa. Entonces, y ahí tiene además toda la concepción liberal que hay detrás de esta concepción de un servicio público donde lo que le molesta al macrismo es el subsidio. Conceptualmente le molesta. ¿Tá? Cuando todavía no tenemos, por ejemplo, una de las únicas pocas cosas buenas que sucedieron con el paso de la, de la concesión al ámbito de la ciudad fue que la ciudad, el Estado recuperó los negocios colaterales que por general los tenía, los tenía una empresa Roggio. de el rollo, que ganaban, nosotros calculábamos 100 millones de pesos por año. 100 millones de pesos, mucha plata. Sí. Eran servicios secundarios, publicidad. Alquiler locales, tendido de fibra óptica. La, la, la, la, se los repartían el... entre ellos y ahora vuelve a... Al... Exactamente, no sabemos cuánto es. Desconocemos cuánto bueno, se ingresa eh, a Esbase por eso. Esbase debiera, cuando yo decía información disponible... Contar eso. También. Esbase debiera contarnos a todos como es porque Esbase además es una empresa pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por su carácter de empresa pública, tiene mucha capacidad de eludir controles. Entonces, lo que es muy importante, porque no, no, no está regido por las mismas normas que cualquier, eh, digamos, dependencia de la organización central del gobierno. Entonces, bueno, tiene que... Todos tenemos que conocer, digamos, cómo es este tema de los negocios colaterales, cuántos ingresos hay. No puede ser que se haya gastado nada más que el 1% de los costos en, en, en mantenimiento en el último tiempo. ¿Su ejecución? No, no, por parte de Metrovías, que no invirtió prácticamente nada, es lo que planteaba recién este, Gentile, digamos. No, no, no se invirtió prácticamente nada, es lo que tiene que ver con mantenimiento. Y yo te hago, en la filosofía de Macri se ve clara en las declaraciones de los funcionarios y en lo que hacen, a ver... Se, el famoso metrobús de la 9 de julio, que está bien, mejoró, la gente viaja más rápido, no, no voy a hablar de eso. Digo, se invirtieron 400 millones de pesos en un carril exclusivo por la 9 de julio, por arriba de una línea, que es la línea C, que recorre exactamente el mismo recorrido. Yo digo, con 400 millones de pesos. Cuando, estamos cerca de los 45 millones para poner 25% más de la flota de subte en marcha. Yo no digo, seguramente hay que hacer las dos cosas. Lo que pasa es que hay que encarar la política de transporte en su conjunto. Uno puede preguntarse, y podríamos escuchar la palabra del actual y, alcalde, ¿no? reclamando el, por cómo, antes de, de serlo, en campaña, cómo no se pueden hacer 10 kilómetros eh, por año de subterráneo. Lejos de eso, pensemos, aunque sea uno o un poquito, eh, pero también hablaban ustedes y dejaban claro que no mejoró el servicio, que no hay inversión que se pueda ver en este año que justifique este incremento del 40% y le pregunto a Claudio como sí. director de la Unión de Usuarios y Consumidores, ¿cuáles son las, las quejas más frecuentes en relación al servicio del subte? Mira, hay infinidad de quejas. El tema de las escaleras mecánicas y los ascensores es un tema que hay hasta páginas en internet de personas, o sea no es un lujo una escalera mecánica ni un ascensor, para muchas personas con cierto grado de discapacidad motrices, aún personas asmáticas y di distintas personas con, con limitaciones físicas, el tema la, que funcionan las escaleras mecánicas. Es un tema continuo. Las frecuencias, que decía Rafa recién, eh, eh, eh, yo tomo subtes como tomamos todos nosotros, eso de 10 minutos, de esperar, de tener que esperar media hora o buscar sí, el problema. Por encima que... a los andenes se suele escuchar eh, que los problemas que pueden llegar a surgir son culpa de los trabajadores. Un tema que también me gustaría... Eh, encarar pero sigamos con la enumeración, las escaleras mecánicas, las frecuencias. Las frecuencias, eh, los andenes repletos uno llega a, a entrar al pasar el molinete, no podés pasar el molinete porque el, el andén ya está colmado de gente, colapsa. pasa, colapsa, pasa en catedral, pasa. ¿m? Y después, este, la extensión de, de las redes, que es importante, no fue reforzada por, por frecuencias. Entonces, todos los que toman el subte habitualmente en las estaciones del medio, hay horarios que directamente no pueden pasar. No estamos pueden con información en nuestra pantalla para recordarles a ustedes que están viendo, estamos hablando, reflexionando un poco al respecto del de fuerte incremento en la tarifa del subte que a partir del martes va a regir, llevándolo de 2,50 a 3,50. Este es un... Una cronología de qué ha ocurrido con el boleto del subte desde que el gobierno de la ciudad se hizo cargo. Desde enero de 2007 a enero de 2012, un boleto subte valía un peso con 10 centavos. En enero de 2012 subió a 2 pesos con 50, eh, incrementándose en casi un 130% más. Y a partir del martes, este martes 12 de noviembre, va a costar 3 pesos con 50, lo que equivale a un nuevo incremento de eh, 40%. Pero ya que los tengo al Rafael Gentile, a Eduardo Epstein y a Claudio Boada, los tres les comparto otra información vinculada a incrementos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el ABL? ¿Qué pasa con la tarifa del taxi? El ABL, bueno, lo vemos, ¿eh? por ejemplo, un local en el barrio de Belgrano de 2007... 255 a trepar a 3.349 pesos en 2013 ustedes van viendo el escalonamiento bueno nos ha pasado a todos ¿no? también sentir un impacto eh, muy fuerte es cierto por ahí era eh, si se quiere eh, estaba muy retrasada la tasa de la vela lo que pasa es que no sé qué piensan ustedes pero pareciera ser indiscriminado digo, que una persona que por ahí vive en un lugar mm, este, más caro de la ciudad tal vez no tenga este, los recursos para pagar ese revalúo re porque por ahí es una persona que heredó esa casa o por ahí todo está pasando un momento este, uh -huh. en, su, en su economía bueno, así todo también adentro con el, con el aumento a ver el lo, hay una cosa que es estructural uno quiere hacer política tributaria progresiva y esto Eduardo sabe mucho más que yo y eso nosotros siempre lo aplaudimos, porque los impuestos al, al patrimonio son la mejor política tributaria. El que más tiene, más paga. Exactamente. Ahora, no se puede hacer eso por el ABL. ¿ta? Se tiene que hacer en todo caso por un impuesto que es netamente provincial, que es el impuesto a los bienes personales. Que desde el 91 lo tiene secuestrado la nación. Entonces, una política federal de ingresos... El primer reclamo que debe hacer la ciudad para hacer política tributaria progresiva es recuperar la facultad de fijar bienes personales a nivel local, porque es un impuesto provincial. Con ese impuesto vos podés hacer política tributaria progresiva, ¿por qué? Porque podés discernir entre alguien que tiene una propiedad que se le revalorizó. ...porque la zona se revalorizó... ...porque le pusieron un shopping al lado... ...por cosas que no hizo nada a él para revalorizarse... ...y otro que tiene 10 propiedades... ...y le podés cobrar diferente... ...porque tenés el conjunto del patrimonio... ...de cada, cada persona... ...acá hay una política... ...impulsada por eh, el gobierno de la ciudad... ...de revalorización inmobiliaria... ...donde el metro cuadrado, la, ...la consigna de Macri de mejorar... ...el déficit entre la zona norte y la zona sur... ...la miden por el valor del metro cuadrado... Y para ellos una política progresista para la zona sur es que el metro cuadrado de la zona sur se parezca al metro cuadrado de la zona norte. Entonces, una, una familia que vive en la zona sur que de por sí tiene, eh, comparativamente, un ingreso inferior a la zona norte, su propiedad le va a aumentar... Para asemejarse a la zona norte Y eso lo va a terminar expulsando Porque sus ingresos no aumentan en esa proporción Entonces es una política que termina siendo expulsiva De la población que vive Eso con, a, agregado al hecho de que los servicios, una, El ABL es una, una tasa, es una contraprestación Seguro. Eduardo, estamos sobre el, ya en los títulos Pero querés agregar algo A ver, la intención de Macri es llevar el ABL Al 1% del valor de la propiedad y, y está en eso Y viene aumentando sistemáticamente Muy por arriba de la inflación Y lo que es notable es que la presión fiscal en general en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido, los impuestos, el peso de los impuestos como porcentaje de los ingresos ha subido cerca de cuatro puntos, la inversión está estancada y lo que aumenta es el déficit. Digamos, en un político además, que es un político neoliberal, que siempre están criticando la cuestión de, de, de, de, del gasto público, quiero decir, el incremento es sistemático del gasto público por parte del gobierno del ingeniero Macri, lo mismo el déficit y todo esto financiado con deuda pública que está en, en franco crecimiento. Bien, nos seguimos preguntando y pensando entonces, les agradecemos eh, a Rafael Gentil, Eduardo Epstein y Claudio Boada, los tres, gracias por compartir este rato con nosotros.